La máquina juega contra Santos de la Comarca, el marcador como usted lo conoce es 1 por 0 a favor del Cruz Azul, el líder de la competencia y el máximo favorito para llevarse el trofeo desde que empezó la liguilla ¿Qué bien han dado Saguito? El señor Corona, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Buenas noches, un gusto, un placer estar acá con toda la gente que nos Al ha final, No entendí, o sea, el portero, los demás jugadores nos cuentan, no cuentan ok, No entendí. No entendí. No no mucho... Llegó a mover su alineación durante la liguilla. Ahora va prácticamente con lo mejor que puede presentar. Hasta... Que fue mejor el equipo de Santos. Está totalmente entregado el pueblo azul. Como vienen Lagunas Oaxaca, la gente... De dicha cooperativa está presente con mucho entusiasmo, ya incluso hasta los que no le van al azul en esta situación. Ya hay muchos que ya quieren que lo ganen. Pues listo entonces, mueve el conjunto de Santos de la Comarca. Bienvenidos a la gran final del fútbol mexicano a través de Tebasteca para todo el pan elférico. Trata de tocarla con Aguirre. Aguirre ahora para Valdés, se le escapa. Le queda Otero, tres al área de Santos. Yalta, no hay nada, la tiene Campos, otro centro más se mantienen los centrales de Santos. Intenta ganar Aguirre, será saque de... Ab... Las riendas del partido, algo que no ha pasado hasta ahorita. ¿eh? Así la sacó Romo, que luego se quejaba, estuvo cerca, merodeando Valdés. Una jugada verdaderamente... respalda. lo saca Paul, mete en el centro, peligroso, segundo polo. Buscaba apreciado con la cabeza encima de Escobar y Estorbelán no hay falta de Gorriarán la tocan ahora de larga distancia le pega Otero primera muy... contra vaca se mete al área atención se le vino el mundo encima cuando había vaca después de hacer la jugada contra Aguilar y por control atención Gorriarán de primera preciado se da la vuelta preciado viene con la zurda preciado y el impacto será tirado. el expreso azul quiere el gol llega el centro atención con Escobar el rebote en el fondo se ve lo termina sacando la pelota le pica en Mortal y rechaza Buena tajada, esta gran atajada doctor. que la podía haber agarrado. Sí, eh? ah, Tranquila. qué bueno. Hay que asegurar. Valdés quiso filtrar, le salió la marca a Domínguez. Sigue Valdés. Busca el espacio, atención con Valdés. ¡Gol! ¡Gol!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 chileno. Totalmente de acuerdo, Cervantes ese es que, quien habilita, hay un caño que tira que es bastante circunstancial, luego hace una, una mague maravillosa y Escobar le da la espalda, Escobar gira, encuentra el espacio, le pega un fierrazo brutal, Corona no sabía tirar. Para Paul, Paul ahora con el centro, lo quiere la máquina, el remate que no queda atención con... ¡Robó! ¡La metió de taco! Quería hacer el gol del campeonato con ha incluido y al Fondo dramatismo puro y pleno. El recurso de Romo Acevedo tapa. Es increíble lo que hace. Lo que hace Romo. Este tipo tiene calidad, pero Cruz Azul se acordó de que se vale jugar. aquí hay 18 jugadores contra unos. Hacer la individual. Aguirre tiene que ir ahora al área. Lo persigue Rivero con fiereza. Metió el centro el campeonato. Hacer la saca Cervantes, que está hecho una verdadera figura. Sí, lo, lo, lo, que, lo que ha jugado Cervantes es, es maravilloso. Aquí lo hace en emergencia. Yo no siento el centro, Atención, que viene el gol, viene el gol, el disparo. Otra golpe, borrera, no termina la jugada. Viene el trazo largo, Acevedo se queda parado contra la línea de su arco. Y llegó cabecita como en tantas tardes y noches de gloria. Aquí está el Cruz Azul que quiere ser campeón. Él le quedan en este instante 40 minutos 39, doctor. La están revisando. Contra Torres, va contra Torres, sigue contra Torres. Intentó el Chaquito hacer un túnel sobre la marcha. Sarnero, se prepara el Chaplin, se preparan todos. Llega el disparo, no se preparó nadie. Por uno de Luis Fernando. Llega el centro, la pelota pasa el centro. La quiere cabecita, la quiere Jiménez. ¡Qué mal parado! Está Santos. Aquí está Jiménez. Dentro de zurda y por arriba, señoras y señores. El balón es a favor del conjunto santista. Deja votar demasiado la pelota. Se le abre. Gran jugada aquí entre el